¿Qué tal mi familia de cocinólogas y de cocinólogos? Oye, muchas veces me preguntáis cómo dividir la cocina del salón y es que hemos visto muchas veces en el canal de YouTube cómo hacer este tipo de divisiones con hierro, con cristal, con madera pero ¿qué os parece esta propuesta? Utilizar un panel como el que estamos viendo en madera que se integra en dos piezas. Espera, espera, mira qué buena idea. Puerta corredera que abre con un sistema de guías y da acceso al salón cuando lo cerramos queda completamente oculto. Pero, ¿qué te parece si te digo que aquí detrás hay un baño? Fíjate. Empujo hacia adentro y también podemos descubrir una zona de baño, un aseo. Pero cuando está cerrado se compone todo como una misma pieza, como una misma pared. Y me parece una buena idea y tenía muchas ganas de enseñarosla. Espero que a ti también te haya parecido buena idea. Yo soy Daniel Colino. Nos vemos. Próximo vídeo. Adiós.